Aquí vamos con, con el dato final ya, el comentario de Pablo César Umaña de esta victoria el equipo del Huarco, seis goles por uno. Sí, don Oscar, este, sí, un partido muy bien jugado por el Municipal Huarco. Eh, muchos, muchos goles se, se dio en este partido. Y eso es lo bonito de un partido cuando se da muchos goles. El equipo del Huarco juega muy señor desde el primer tiempo hasta el segundo tiempo. Y se ha visto, se ha visto, don Oscar, que cuando un gol de Camerino. ...como se inició hoy en el minuto uno de la primera parte... ...ya usted se sabe que es partido que van a haber demasiados goles... Eh, ...en el segundo tiempo el equipo del Huarco arrolló... ...arrolló por completo, amo y señor... y ...llevó las acciones del partido hasta el final... ...y hay un justo ganador... ...un justo ganador que es el municipal Huarco... ...donde espera equipo, espera rival espera el rival de mañana, que mañana se sabe la rifa, y pues este igual, esperemos a ver qué va a pasar el próximo encuentro, pero ya el Huarco está, está clasificado ya a la otra fase, y es un equipo del Huarco que de juega, que toca, abre, abre bien las bandas, eh, y hoy se vio, tocó, audio entró y movió mucho el balón por la banda derecha, que fue donde... El, el punto débil del equipo corredores aún así el equipo corredores tuvo sus acciones, hizo un gol pero no le alcanzó el marcador fue muy abultado a favor del municipal Huarco y hay un justo ganador y felicitar al equipo Huarco y a su junta directiva que están haciendo una gran labor un gran trabajo y ojalá ojalá se diera una final como lo hemos ahora a don Oscar que fuera la final el Huarco y Todino y hay una final que cartaginesa sería, eh, entonces, gran partido y felicitarlos.